Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en otra sesión de Yo Sigo Publicando y hoy es un día grande porque vamos a inaugurar nuestras nuestra primeras intervenciones de carácter, de carácter internacional. Y, y va a estar esta tarde con nosotros Paola Liz, Paola Liz, Gutiérrez, de la Universidad Nacional de Colombia, y que además eh, está haciendo la tesis aquí en la en la universidad, en la Universidad de Granada, en la Escuela Internacional de, de, de Ciencias Sociales. Y bueno, yo, estaba, yo siempre hablo un poquito aquí con, con, la, con las personas que van a intervenir eh, y, y le estaba contando a Paola que yo no tenía ni idea de, le he sido no tenía ni idea de, de esta herramienta. Nos a dado un curso sobre descripción y, de, y predicción de fenómenos económicos y sociales mediante Phil cartoon y PhilDigit, que no sé si lo he dicho bien, pero son de herramientas que no conozco y se lo estaba comentando, digo que, que tenía bastante interés en, en, en el curso porque por lo que he podido ver un poquito por internet, informarme, parece que herramientas muy interesantes y bastante potentes, y creo que bastante desconocidas, ¿no, Paula? Sí, sobre todo en Francia. Sí, bueno, bastante digo que son bastante desconocidas, que se usan en Francia sobre todo. Sí, la verdad sí, porque a los chicos desde secundaria les mm. enseñan toda la parte de geografía y esto se profundiza en la universidad. Oye, Bonito, ¿qué estás en, la, en tu universidad? ¿Que estás de profesora en eh, la, la Universidad Nacional de Colombia o también estás de investigadora? Yo soy profe investigadora en otra institución, que se llama la Conrad Lorenz. Y, uh -huh. eh, pero sí, también soy profe eh, en otras universidades. Haces como todo esto un poco, ¿no? Uh -huh. <risa> Multitasking, ¿qué es que se dice? A bueno, Paula, quita muchísimo más, más tiempo. Muchísimas gracias por esta conexión transatlántica, eh, muchísimas gracias por, por participar y, y nada, te doy la, la palabra, ¿vale? Sí. Estaré atento si es algún inconveniente o tiene algún problema. Muchísimas gracias. Listo. No, pues muchas gracias a ustedes por conectarse, yo sé que allá sí. es, es tarde. Eh, voy a empezar a compartirles mi pantalla y eh, vamos a iniciar con eh, una breve presentación como para que tengamos los conceptos homogéneos, ¿vale? Eh, lo primero es identificar que la cartografía es una herramienta de representación espacial de un territorio, pero digamos que en ciencias sociales también se puede utilizar para otras, desde otras perspectivas, como por ejemplo la cartografía... Hola, hola. Un momento, Mira, para que no salgan en la grabación las caras de los compañeros, en la zona inferior derecha tiene tres puntitos, ¿vale? Y te aparecerá los tres puntos okay. hasta abrir un menú y te pone cambio de diseño. Ok. Espérate y entonces. A Listo, ya lo Cambio de diseño y por lo foco. Ahí, perfecto, ¿vale? Ahí sí. A ver. Ahí perfecto. Ahora se si te veía sobre la pantalla, ¿vale? Es mucho mejor okay. para la grabación. Muchas gracias, Paula. Disculpe la interrupción. No, no, no, perfecto. Bueno, entonces eh, lo interesante de esta imagen es que aquí podemos ver cómo, cuál es el tipo de síntesis que se utiliza, el mapa más adecuado, cuál es la técnica, el actor y la acción. Nosotros vamos a trabajar hoy lo que corresponde a visualización estadística y textual, lo que quiere decir que generalmente está asociado con acciones como conocer, investigar y administrar y precisamente con un tipo de mapa muy específico que es el mapa temático, que se utiliza entre otras cosas para las representaciones en Atlas o para técnicas de mercadeo, e incluso para el catastro y las unidades administrativas. Pero específicamente, ¿qué es la cartografía estadística o geoestadística? Entonces lo primero que tenemos que identificar es que permite manipular grandes conjuntos de datos, realizar tratamientos estadísticos y esos tratamientos que se hacen visualizarlos en una forma gráfica espacial. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cuáles son los tipos de análisis? El primero es el descriptivo, segundo análisis de probabilidad que está basado en métodos o en modelos teóricos, el tercero son inferencias estadísticas y el último es análisis multivariante. Nosotros el día de hoy vamos a ver el descriptivo, eh, un ejemplo de probabilidad y vamos a culminar con análisis multivariante. Para nosotros poder utilizar los datos en los dos software que vamos a ver hoy, tenemos que tener claridad como cuáles son los tipos de datos que podemos incluir. El primero son los datos cardinales, que ya sabemos que hace referencia a variables nominales que no pueden ser ordenadas, como colores, marcas de productos, nombres de provincias, etc. El segundo tipo son los cualitativos ordinales, que quiere decir que sí se pueden ordenar de alguna manera, como por ejemplo escalas leve, moderado, grave, variables dicotómicas como hombre o mujer, presencia o ausencia, y el resto que son los datos cuantitativos que generalmente utilizamos, como por ejemplo años de escolaridad, eh, temperatura o incluso las proporciones. Aquí les voy a mostrar como algunos de los tipos de mapas que vamos a realizar. Este primero es uno que se llama círculos o esferas proporcionales. Este representa solamente una variable, pero me indica a través del tamaño de las bolitas qué tan ausente o presente está la característica que estoy analizando. El siguiente son variables, puedo representar dos variables y son... Eh, se llaman círculos o semicírculos proporcionales, pero este también se puede presentar como sectores. Aquí tenemos el ejemplo de Italia, donde estamos, por ejemplo, viendo sector primario, secundario y terciario. El otro ya es una combinación de, el, de, un, mar, de un mapa cloroplético, es decir, que tiene los colores de fondo y los tamaños de las bolitas me representan otra variable. Este es un mapa cloroplético básico, donde tengo eh, la representación a partir del color. Entonces, por lo más frecuente o lo más fuerte de la variable estará en color rojo, mientras que la ausencia o menor presencia de la variable analizada será en amarillo. Este también me permite ver efectos positivos y negativos, por ejemplo, cuando estoy hablando de variables migratorias, de saldo migratorio. Entonces el efecto positivo en este caso está representado por el color rojo y el efecto negativo por el color azul. Esta es otra forma de representación que es a través de puntos y la ventaja es que yo puedo indicar cuánto vale cada punto. Es decir, si yo quiero decir que cada punto son 10.000 habitantes o si cada punto equivale, no sé, a 100 dólares. Entonces ya vamos a ver cómo haremos esto. Entonces esta era como la parte de la introducción... Ahora vamos a ir directamente a trabajar en el software. Eh, cuando, ¿Cómo hacemos para ingresar? Entonces, aquí tenemos en Google, simplemente ponemos el término Phil Carto, y cuando le damos acá, nos lleva rápidamente a la página de Philippe Vanier. Philippe Vanier es el geógrafo que lo creó, eh, pues la página está en francés, pero de todas maneras, digamos que es fácil de interpretar. Eh, en esta parte vamos a poder descargar los dos software, este que es el Philcarto y este es el Field digit Aquí tenemos la biblioteca de mapas, entonces le voy a dar un momentico clic derecho para que todos veamos. Porque la ventaja es que aquí hay una gran cantidad de mapas que ya están elaborados para que nosotros los podamos utilizar. Entonces hay uno por ejemplo de todo el mundo, están los países africanos, los de América del Sur, eh, los de, el de España por ejemplo está por comunas y está por provincias y eh, tenemos también la parte de la documentación bueno, para instalarlo, para aquellos que todavía no lo han hecho simplemente le vamos a dar en Carto, descargar, otra vez abrimos la página y aquí nos dice que está disponible la versión de filcarto 2019. Él hace más o menos una actualización anual. Y realmente es muy sencillo, descargamos el zip. También es importante que, pues para aquellos que quieran profundizar un poco, este que se llama los documentos de granito, que es un manual. Ese manual, cuando ya lo descarguemos, se verá así. Son más o menos 253 páginas, están en francés pero la ventaja es que presenta eh, un paso a paso gráfico. Entonces, a pesar de que nosotros no tengamos claridad exactamente del idioma, sí nos puede servir como para ver la, la forma en la que se pueden realizar los diferentes tipos de mapa. Y yo les pedí también que bajaran este que dice ejemplos para Filcarto, la versión 5.xx. ¿Por qué? ¿Por qué? porque con estas es las que vamos a empezar a, a manejar el software. Entonces, para abrirlo, cuando ya lo hemos descargado, en nuestro escritorio aparece este icono. Le damos doble clic, y la ventaja es que se encuentra en varios idiomas. En este caso, pues lo vamos a manejar en español, y le vamos a decir que aceptamos las, las condiciones. Quiero aclarar algo, cuando estén instalando el software, posiblemente les aparezca este gato. No tengan susto, no es un virus, lo que pasa es que es la imagen que él puso para poder hacer la, la, la instalación. Bueno, entonces lo primero que nos pregunta cuando abrimos Filcarto es, ¿cuál es el mapa de base que nosotros vamos a manejar? Entonces, yo ya había descargado la carpeta de ejemplos y los que están haciendo la actividad conmigo, vamos a ir a una que se llama Francia Departamentos. Quiero que noten que esta carpeta contiene cuatro archivos, dos que son .ai y dos que son .txt. El software maneja o requiere como mínimo dos archivos. El primero, este que es el .ai, que es el fondo del mapa sobre el cual vamos a hacer el análisis y el otro, los datos. Entonces, por ahora, vamos a abrir este y después me dice cuáles son los datos que usted quiere visualizar. Entonces, vamos a ir a este que es el TXT. Inmediatamente me aparecen los tipos de variables. Entonces, Aquí, por ejemplo, me dice que son las viviendas que había en 1990 y él inmediatamente me la está clasificando como cantidad. Pero, si yo no estoy de acuerdo, simplemente le doy doble clic y le digo que es un ratio, es decir, una proporción, o le digo que es una variable nominal. Pero en este caso era correcta la clasificación, entonces simplemente vuelvo a la cantidad. Eh, si se dan cuenta, en este caso nos dio nominal solamente la región, y le voy a dar Continuar. ¿Qué es lo que hizo? Me llamó el fondo del mapa, que es el que tiene la extensión .ai, y me lo presenta de esta manera. Para yo poder utilizar todas las variables que yo tenía, eh, entonces tengo que seleccionar. Pero antes de hacer eso, quisiera que fuéramos y viéramos el archivo txt para que entendamos o más bien voy a abrirles el Excel, que es básicamente el mismo, solamente que está un poco más organizado. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienen todos los archivos de datos para que pueda esto manejarse? Primero, un identificador o un código, el nombre del territorio y después las variables que nosotros queramos tener. En este caso, esta es una variable en valores absolutos, pero esta sí es una proporción, ¿vale? Eh, aquí funciona lo mismo, en la otra hojita. ¿Por qué es importante este código o este identificador? porque es el que me relaciona la unidad territorial con los datos que están acá. Entonces volvamos al mapa. Aquí voy a poner ejemplo a seleccionar esta que dice viviendas de 1990 y voy a dar este que me permite decir que es un mapa cloroplético. Si yo me paro sobre los... Eh, diferentes opciones que me aparecen acá me va indicando cuál es el tipo de mapa que voy a realizar por el momento vamos a elegir este mapa cloroplético entonces, ¿qué hizo él? en este momento cogió la variable de variación de viviendas entre el 82 y el 90 y me está mostrando cómo es esa distribución espacial y cómo se refleja en de acuerdo al, a su intensidad por colores entonces digamos que en este caso era un porcentaje este porcentaje cuando es rojo quiere decir que, es, que está en un rango entre 20, 93 y entre 23,02% ¿qué pasa con los que están en blanquito? quiere decir que no hay información suficiente para poder hacer el análisis pero ¿qué pasa aquí? Entonces, ya me puedo parar sobre esta unidad espacial y en la parte superior, al lado del, eh, del logo de filcarto, entonces me está diciendo cuál es el código de la entidad, cuál es el, el nombre, en este caso es Costa de Oro, y me está diciendo que es de 10.78% eh, la variación. Estas que están aquí son las formas en las que yo puedo hacer mi clasificación. Entonces, digamos que este Q6 simplemente me crea unos límites de clase considerando seis divisiones. Voy a mostrarles acá que también puedo cambiar los colores. Entonces puedo seleccionar las de la opción A, B, C... Y él me va modificando y me va mostrando cómo se vería visualmente mejor. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a hacer cálculos estadísticos hay un algoritmo muy interesante que es este que está aquí que se llama Jenks. Ese Jenks lo que me hace es maximizarme las diferencias que hay entre los grupos y minimizarme las diferencias que hay al interior de los miembros de cada agrupación. Quiere decir, lo más diferente posible de las otras clases, pero lo más cercano a los que están dentro conmigo en el mismo rango. En este, clase, en este caso yo le voy a decir que por favor me lo organice en seis clases. Eh, y le voy a decir, por ejemplo, que me calcule estos dos coeficientes que son de autocorrelación espacial, que son el índice de Morán y el índice de Yari. En software como... Argis, eh, el orden o el coeficiente de, de autocorrelación espacial, solamente se calcula en orden 1. ¿Qué quiere decir el coeficiente de autocorrelación espacial? Si yo soy esta entidad territorial, ¿cuál es el efecto que yo tengo sobre el comportamiento de mis vecinos? Y a su vez, ¿mis vecinos cómo me influyen en el comportamiento que yo estoy teniendo? Hagan de cuenta que hay una ciudad donde hay mucha criminalidad. Entonces es una forma de determinar si el efecto de que haya criminalidad en una ciudad puede afectar a las ciudades vecinas o si es la criminalidad de las ciudades vecinas la que está aumentando la incidencia en el lugar específico donde estamos haciendo el análisis. Si se dan cuenta, estas agrupaciones de colores se pueden identificar como clúster. Para yo tener certeza de que eso es cierto, voy a tener algo aquí que es un grafo. Si yo le doy grafo él me está uniendo todas aquellas unidades espaciales que tienen el mismo comportamiento, ¿vale? Quiero saber si, voy a devolverme acá a la pantalla, Perdón. quiero saber si vamos bien hasta ahí o si tenemos alguna duda. Vamos a hacer otro, que en este caso será uno de las variables que son eh, de cantidad y otro que son variables eh, en valores absolutos. En este caso, si se dan cuenta, se ha desplegado una mayor cantidad de opciones de mapas. Voy a hacer, por ejemplo, este de círculos proporcionales. En este caso, lo que estoy mostrando es el número de propietarios de 1990 lo que puedo cambiarles es el color de, las, de los círculos, eh, puedo poner también que no sea simplemente un círculo sino que lo convierta en esferas, también puedo decir que quisiera que me seleccionara o que me mostrara eh, las regiones o las divisiones departamentales dependiendo de, de mi interés, si yo considero que el tamaño de mis círculos proporcionales está muy elevado y que no puedo visualizarlo, entonces puedo simplemente reducir el número por acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo quisiera guardar este mapa, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a mapa, grabar mapa en .emf, le voy a dar guardar, voy a dejarlo en este caso en descarga, en escritorio, y vamos a visualizar cómo fue que quedó almacenado. Hmm, se me perdió un segundo. Acá está. Entonces, este mapa lo puedo abrir fácilmente con... Eh, Paint o cualquier otro software que ustedes tengan. Y le pueden modificar... Pueden eh, crearle el marco o lo que necesiten. O simplemente lo pueden coger, le dan control C y vamos a, abrirlo, vamos a abrir un Word y lo vamos a pegar. Entonces ahí no hay ninguna dificultad. ¿Qué es lo que pasa? Eh, el software es gratuito, pero siempre eh, cuando tenemos los términos y condiciones, lo que nos solicita Banié eh, es que siempre pongamos el crédito de software, Entonces, se puede poner elaboración propia con base o usando el Carto 2019 para respetar los derechos de autor. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Digamos que este es un mapa, pero yo puedo tener representaciones múltiples. Entonces, aquí hay una primera opción donde yo lo voy a dejar en una esquina. Después... Voy a ir a hacer otro mapa, donde pueda hacer una comparación, por ejemplo, de casas de 1990. Acá le voy a cambiar los colores. Y en una misma página yo puedo estar visualizando que okay, los propietarios de 1990 y las casas de 1990. Para grabarlo, en este caso ya no puedo ir aquí a Mapa. Ah, bueno, sí, se puede guardar aquí, pero también puedo ir acá donde dice grabar el grupo de mapas. Si yo le doy grabar grupo de mapas, voy a hacer lo mismo, voy a dejarlo en el escritorio. Voy a abrirlo nuevamente con Paint para que visualicemos... Y sea almacenada. Eh, cada vez que nosotros exportamos un mapa, siempre me aparece hecho con filcarto, la fecha de realización, la hora y el enlace. Eso ya está a discreción de cada quien si quiere borrarlo o dejarlo. Volvamos al software. Y vamos a ver otro tipo de mapa. Eh, vamos por ejemplo a comparar estas construcciones, en este caso voy a seleccionar tres, voy a volver al original. Y en este caso se me activó otro que es mapa en semicírculos enfrentados o en sectores. En este caso me está mostrando, yo sé que no tiene relación, pero digamos que era para mostrarles la forma en la cual uno puede representar el, un, un 100% o sea un porcentaje dividido en eh, los diferentes componentes y la información que hay para cada región ahora eh, voy a ir a archivo puedo, voy a cambiar mi mapa entonces voy a decirle otro mapa de base en este caso si están haciendo el ejercicio conmigo vamos a elegir uno que se llama Paraná En este de Paraná, nuevamente vamos a elegir la carta, el mapa, con extensión .ai, y vamos a llamar el archivo que tiene los datos. Denme un segundo porque... Ya, ya lo cargo. Entonces aquí, ay, perdón, voy a volverlo a abrir. En este caso voy a elegir esta que dice red y jerarquía, y le voy a dar continuar. Este es un mapa distinto a los que hemos venido realizando, ¿por qué? Deme un segundo porque no me lo cogió el archivo. No, me está fallando el, la base, pero bueno. Vamos a hacer otro mientras arreglo el, el detalle. Eh, voy a ir a otro mapa de base y esta vez vamos a elegir el de Alemania. En este caso lo que tenemos es la cantidad de hombres y mujeres en 2001, también asociado con el número de extranjeros, los rangos por edad, y le vamos a dar a continuar. Eh, en este caso lo que vamos a hacer ya no es un mapa simple, sino algo que es eh, un análisis de componentes principales o un análisis factorial. En este caso, ¿a dónde vamos? No a la ventanita de cartos, sino a esta que se llama Multi, para los análisis de datos. Voy a elegir este que es ACP, análisis de componentes principales, y en este caso voy a elegir los porcentajes por edad de los, de los habitantes de Alemania en el 2001. Entonces, en la parte superior me aparecen todos los resultados estadísticos. Entonces, tengo la matriz de inercia, me muestra los componentes principales y su porcentaje de explicación de la varianza y el acumulado. En este caso, estos asteriscos nos muestran la información de hasta qué componente principal es significativo. En este sería hasta el 5, pero digamos que sabemos que la visualización máximo se puede hasta el 2. En este caso nos está diciendo que con esta información podemos explicar el 64.50% de la varianza. Acá nos da las correlaciones, o sea, toda la estadística se encuentra en este archivo. Para yo poder visualizar... Recuerden que... Algo le pasó, voy a volver a cerrar, perdón. Ahí, y bueno, acá tengo un problema con la pantalla porque en la parte inferior es donde a ustedes les debe aparecer crear el mapa no sé si alguno de ustedes sí le permite hacer o tener esa opción me voy a devolver un momento a su pantalla para ver si alguno sí tiene. Eh, voy a ver qué han puesto en el chat. El programa nos permite generar un... Sí, database para, para ingresar datos, sí, eso lo vamos a ver en un momento. Eh, ¿Se puede definir la resolución de la imagen del mapa creado? No, sale por defecto. ¿Es posible obtener datos posteriores a 1990? Sí. Tú vas a poder alimentar la información que tú consideres. Ya les voy a mostrar cómo. ¿La trae el sistema o la debemos ingresar? Ok. Las que nosotros estamos manejando en este momento son datos que trae el sistema, pero solamente para ejemplificar. Ya vamos a ver con otros datos que nosotros tenemos más actualizados. Bueno, ¿La versión para Mac? No, no hay versión para Mac, lo siento. Eh, listo. Entonces vamos a hacer una cosa acá. ¿Cómo vamos a hacer la modificación de los datos? Yo les voy a mostrar algo que tenemos para Colombia. Nosotros lo que tenemos que hacer es, para poder tener nuestros propios datos, descargar del fondo de, de mapas. Es decir, de esta pestañita que está acá, el país que nosotros queremos. En este caso, nosotros usamos Colombia. Cuando yo voy acá a Colombia, entonces nuevamente tengo el punto ahí y tengo las estadísticas. Yo lo que voy a hacer es que, coger este archivo de estadísticas, le voy a dar control E, control C, voy a ir a Excel Y lo único que voy a dejar es la columna 1 y la columna 2. ¿Por qué? Porque el ID o el código es el que me permite identificar la unidad espacial, el nombre de la unidad espacial. De aquí para allá yo puedo variar toda la información que quiera. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a crear una nueva variable que se llame eh, porcentaje de crecimiento poblacional. por decir cualquier cosa. Y simplemente por agilidad voy a coger este y lo voy a dividir acá y arrastro. Y voy a crear una variable que sea una variable nominal que le diga eh, IDH. Entonces voy a ponerlo aleatoriamente, le voy a poner alto. Lo voy a poner por aquí medio. Lo voy a poner aquí abajo. Y, pues, para que no nos cree, voy a eliminar esta variable. Ay. Bueno, esa no la voy a Voy a pegarlo como si fuera... Pegado especial, para poder dar valores. Y ahora sí, voy a eliminar esta variable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cogí simplemente una base que ya estaba con estos dos elementos... Y estoy introduciendo los datos que yo tenga. Es decir, si ustedes tienen información del año 2020, la pueden utilizar. Si ustedes van a crear una variable adicional que sea cualitativa, lo pueden hacer. Cuando ya tengamos esto, simplemente seleccionamos, vamos nuevamente al TXT, le damos pegar y yo siempre le cambio el nombre. En este caso le voy a poner la fecha de hoy, que es 1604. 2020 voy nuevamente al filcarto con la base del mapa que descargué y con el nuevo archivo de estadísticas que acabo de crear Macrofilcato, un segundo que creo que... Ah, ya sé qué pasó. Es que en esta versión, como es la versión en español, entonces eh, no entiende bien los puntos y las comas. Entonces voy a darle archivo, sé, reemplazar, y le voy a decir que por favor los puntos me los reemplace por nada. Y que las comas me las reemplace por puntos. lo guardo. Y vamos otra vez. Procesamiento macro cancelado. Denme otro segundo, miro acá qué pasó. Voy a hacerlo acá, básicamente porque no sé qué es lo que me está ocurriendo, pero entonces voy a ponerle aquí, por ejemplo, en vez de 9, 19, punto, le voy a poner acá 20, y lo voy a guardar. Lo llamo y le pongo este que es el que acabamos de modificar, y este sí me corrió sin ningún problema, y pues me dejó almacenar la información que necesitaba. No sé exactamente qué es lo que le está pasando porque no me está dejando correr o almacenar el otro, pero pues ya lo vamos a corregir. Quiero ver qué otras preguntas tenían acá. ¿Se pueden insertar mapas nuevos? Es lo que vamos a hacer en este instante con Field Digit. Los mapas vienen ya en el software. Hay unos que sí, pero tú puedes crear nuevos mapas. Hay que mapas que ya vienen dentro. Listo. Okay. Bueno. El siguiente software que vamos a ver y que complementa Filcarto es Field Digit precisamente. ¿Qué es lo que hace FieldDigit? Primero, si ustedes se dan cuenta, este no es un software que sirva para georreferenciación. Pero sí me permite importar mapas que sean derivados de procesos, de georreferenciación o que tengan el formato shape. Entonces el primero es este que dice, importar un archivo del mapa de base en, en un formato específico. En este caso vamos a hacerlo con SHP. Le voy a dar acá. Yo ya tenía uno listo, que es uno de localidades de Colombia, que es este que dice localidades SHP. Lo que me está haciendo es mostrarme toda la información que venía en ese mapa, le voy a dar validar. Después de que haya migrado cada uno de estos elementos. No los va a hacer todos simplemente para no aburrirlos, pero digamos que ahí ya con esto puedo... Le doy validar. Él está haciendo la preparación y me importó el mapa. Eh, de las localidades de, que yo haya seleccionado eh, que el, la información del mapa que yo haya seleccionado ¿cómo hago para exportarlo hacia Filcarto? si ven esta pestañita que dice aquí exportar hacia Filcarto entonces me dice que si estoy segura le voy a decir que sí y ya me lo almacena sin ningún problema yo ya puedo usar este fondo de mapa dentro de, de los análisis que vaya a hacer hay otra manera por ejemplo, eh, voy a dejarlo acá en el escritorio para poderlo abrir en un instante. Entonces, ¿cómo me lo exporta? En esta carpeta tenemos la siguiente información. El punto ahí, que es el tipo de mapa que hemos venido usando y el, el TXT, que tiene la información de qué, de la identificación de cada unidad espacial, y acá los puntos, que esto es lo que vamos a reemplazar con nuestros datos. Ahora bien, digamos que ustedes tienen un mapa muy viejito, que no corresponde a ningún shape, sino que tienen, no sé, España en 1850 lo tienen en, una, en, en un dibujo y lo necesitan pasar para acá. Entonces nuevamente vamos acá, a Field Digit, pero en esta fase le decimos nueva digitalización con una imagen de mapa escaneado. Entonces la voy a dar a aceptar. Eh, en este caso yo también tenía una que es Australia. Yo la encontré en internet. Pero quiero mostrarles una cosa. Eh, la imagen que yo bajé... De Australia, voy a abrirla, es esta, pero tiene, es PNG, el formato PNG no lo lee field Digit. entonces ¿qué tuve que hacer? La abrí en Paint y después la guardé como en formato TIFF, ¿ok? Pero es una acción súper sencilla, simplemente le vamos a dar aquí, abrir con. Le voy a dar archivo guardar como. Y en archivo guardar como le voy a cambiar acá el tipo. Le voy a poner TIF. Se perderá la transparencia, no le, pues simplemente le vamos a aceptar y no hay ningún problema. Creo que alguien escribió al chat. Eh, estoy viendo que abre archivos y se refiere a Illustrator. Sí, el punto ahí, sí, también se puede en, en el Adobe. Bueno, volvamos al field digit. Entonces ya tengo listo en el formato que sí me lee field digit, field, carto, field digit, perdón, entonces voy a coger este que es Australia y le voy a decir que lo necesito. Eh, digitalizar Entonces, ¿cómo voy a hacer esa opción? Le voy a dar Añadir. Entonces me dice, ¿cuál es el nombre de la superficie que usted quiere digitalizar? En este caso vamos a digitalizar Australia. Le voy a dar Validar. Lo vamos a guardar. Le voy a poner Digitalización Australia. Y se me activa una plumita y un, un, y un zoom. Voy a ponerlo grandote para que veamos. Y en este caso, cojo la plumita, dibujar un nuevo elemento, y me pregunta, ¿cuál es la zona que vas a dibujar? En este caso, cuando hablamos del identificador, es el equivalente a cuando estábamos viendo en el Excel el ID o el código. En este caso, como soy yo la que estoy haciendo el mapa, le voy a dar solamente las iniciales de cada uno de los territorios. En este caso, le voy a dar Q y le voy a dar validar y yo no sé pero en Colombia a los niños los hacen pegar lentejas en las lineecitas para mejorar su coordinación en este caso es algo similar elegí Australia porque es un país bastante recto entonces no hay ningún nada es mucho más fácil hacer esto pero digamos que esta curvita para que se pueda visualizar de una manera adecuada pues sí tendría que ser bastante delicada y empezar a hacerlo puntico por puntico en este caso, pues para no demorarnos tanto, lo voy a hacer de una forma un poco más brusca, pero es simplemente para mostrarles como el resultado. Para yo poder finalizar, tengo que pararme exactamente en el mismo puntico en el que inicié, y suena un clic. Ahí me ha dicho que ya almacenó esta unidad espacial. Ahora, la que necesito es almacenar esta que es, por ejemplo, la parte sur de Australia, nuevamente le voy a dar dibujar un nuevo elemento, en este caso de acuerdo a nuestra forma de organizar le voy a poner SA, le voy a dar validar y empezamos nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? En este caso como son unidades espaciales que colindan yo tengo que poner exactamente los mismos punticos que había utilizado para la unidad espacial anterior. Y nuevamente cierro. Entonces, digamos que ya terminamos de digitalizar todo esto. Simplemente le voy a decir exportar hacia Filcarto. Y vamos a ver cómo lo almacenó. Entonces, en este caso, como se llama Digitalización Australia... Eh, ¿qué tengo? tengo nuevamente mi punto ahí y tengo mi eh, txt ¿con qué? con el identificador y para poder hacer la variación de todos los eh, los datos que yo quiera, entonces voy a ponerles aquí 14, 210 simplemente como para veamos cómo se representa. ¿Qué hago ahí? Voy a Filcarto, busco mi digitalización. Y el que habíamos modificado era puntos, un segundo. Y me ya me almacenó que la información que yo subí, y aquí pues yo puedo representarlos con los datos que yo haya utilizado, haya seleccionado o haya encontrado. ¿Filcarto tiene límite para utilizar número de filas o número de columnas? No. Quiere decir que ustedes pueden ser capaces de almacenar toda la información que necesiten y visualizarla. También le pueden hacer aquí fusionar estadísticas... Eh, cuando tienen análisis de identificación de calculadores espaciales, pues en este caso no nos va a calcular muy bien, porque solamente tenemos dos unidades espaciales, pero ¿qué nos calcula? Porcentajes, distancias, el índice de Gini, en cuanto a segmentación espacial, el índice de especialización cuando tenemos industrias, eh, las vecindades, entonces realmente el software es muy potente en el sentido que es muy fácil de emplear, nos permite utilizar datos ilimitados eh, y digamos que se almacena súper sencillo, se puede actualizar de forma permanente. Voy a ver si alguien tiene más preguntas por acá. ¿Puedo por ejemplo trabajar variables diferentes a la información que trae el programa? Es decir, cantidad de niños, estudiantes por departamento, sí. Sí. Voy a buscar una, unos datos que tenga acá en un Excel de Colombia para que podamos ver. Segundo. Para mostrarles porque no sé qué me pasó con el, con el de ahorita. Y... Voy a usar datos que tenga. Por ejemplo, esta es una base de marcas de Colombia, que tiene básicamente el ID, eh, las solicitudes de marcas por cada uno de los departamentos, pero si se dan cuenta no corresponde con ninguno de los datos que nosotros hayamos venido manejando, es decir, es una base que crea a partir de información pública en Colombia. Voy a copiarla acá un segundo y me la voy a llevar para... Aquí. Descargas para que sea más fácil de encontrar. Tal vez sea mejor acá en el... Entonces, otra vez voy a filcarto, cerrar esto, voy a elegir otra vez el fondo de mapa. que es Colombia I, y esta vez voy a utilizar eh, la base que tenía, que cree y aquí entonces me refleja y puedo cambiar toda la información que, que ustedes quieran. Y voy a ver qué otras preguntas tienen. Estoy viendo que, a ver, ya, listo. No sé, chicos, si tengan más preguntas o si continuamos. ¿Quieren que repita alguna parte específica? ¿Quieren hacer un ejercicio con España? Cuéntenme por el chat. ¿No? Entonces, si quieren, continuamos, ¿vale? aprovechando esta entonces voy a ir a un momentico a carto voy a hacer una caracterización de variables diferentes simplemente le voy a decir aquí que esto no es un ratio sino que es una variable nominal para poder hacer el ejemplo en este caso voy a utilizar este que es un modelo de gravitación de UF este modelo se utiliza mucho en mercadeo y también en salud para ver, por ejemplo, la posibilidad de atención de un hospital con respecto a la población aledaña o, por ejemplo, los supermercados que tanta población pueden atender. En este caso yo sé que se ve un poco desordenado, pero lo único que tenemos que ponerle es eh, que nos lo organice. Por, en este caso son departamentos ¿qué quiere decir esto? que si hagamos el ejercicio no que fueran marcas sino que fueran puntos de atención de una oficina gubernamental en este caso nos estaría indicando que por ejemplo Bogotá puede atender no solamente eh, a las personas que habitan en la ciudad sino que también puede atender un pedacito de Cundinamarca esta es el departamento, o esta es la ciudad, la segunda más grande en Colombia, que se llama Medellín. Entonces me está diciendo que realmente esta ciudad puede atender otros municipios de Antioquia, pero que no puede atender más población eh, que pertenezca a otro departamento que no sea Antioquia. Hay alguien que tiene, escribe algo acá en el chat. Eh, ¿Al fin nos podría regalar la presentación? Sí, claro que sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es supremamente bonito porque empezamos con una con puntos fríos que van con cero hasta puntos calientes que van con uno. Eh, en Bogotá, por ejemplo, con toda la información del COVID se ha utilizado esta representación, sobre todo para ver las localidades, es decir, como la distribución eh, que ha tenido, el número de pacientes contagiados y el de muertos en en cada localidad, es decir, en cada unidad administrativa de Bogotá. Esto también, por ejemplo, da insumos para saber al eh, gobierno local cuáles serían las localidades que podrían salir antes o que tendrían menos riesgo de contagio. Volvamos aquí a Filcarto, al Carto un momentico, y vamos a hacer otro tipo de... Perdón. Voy a ir a esta que se llama Expro. En esta EXPLO me da un mapa normal, pero voy a hacer un gráfico bivariado. Entonces él me pregunta ¿cuáles son las variables que usted quiere analizar? En este caso le voy a decir que simplemente es el registro de marcas y le voy a dar este. En lo que me muestra es una representación en dos dimensiones, pero me da dos alternativas para hacer este cálculo. Una regresión lineal donde me da un R cuadrado y me indica, por ejemplo, cuáles son eh, las unidades espaciales que más importantes son para el análisis que estoy realizando. En este caso, realmente es porque las ciudades más grandes están localizadas en donde, en Dinamarca en Antioquia y en el Valle del Cauca. Pero me dice, bueno, si usted no considera esto, entonces vamos a hacer un ajuste logarítmico. Y acá digamos que hay diferentes transformaciones de las variables. Ahora, cuando nosotros hacemos una regresión lineal no espacial, yo no estoy teniendo en cuenta cómo me están afectando los vecinos eh, mi comportamiento. Pero como este es un software de geografía, entonces el plus que tiene es que sí me está considerando el comportamiento de mis vecinos. Es decir, esta es una regresión eh, ponderada geográficamente en dos variables. Como siempre, nosotros tenemos que verificar que los residuos sean normales, entonces aquí me deja ver los residuos en cinco clases, en siete clases, eh, y digamos que también nos permite cambiar los colores y lo que necesitemos. También puedo hacer un análisis en tres dimensiones. Entonces en este caso voy a coger el registro de marcas MPMR y NER. Le voy a decir, por favor, a partir de estas tres, muéstreme cómo sería la mejor representación. Entonces aquí voy a tener aquellos que crecen en la variable mp, aquellos que crecen en la variable mr y aquellos que crecen en la variable z, nr. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué quiere decir estos que están ubicados aquí? Que tienen altos niveles de la variable x, altos niveles de la variable y, pero bajos niveles de la variable z. ¿Ok? Yo le puedo decir que no me lo haga en 16, sino que simplemente me lo haga en 4. Y listo. Ahora bien, si ustedes son muy pilos en, en bases de datos, es decir, en programación, el software también les permite ejecutar búsquedas a través de SQL. En ese caso, pues la verdad, yo no soy experta, entonces solamente pues les indico que existe esa opción, pero no es que la podamos eh, utilizar en este instante porque no la, no la conozco bueno, ahora veamos aquí otras opciones voy a cargar otra base de datos les voy a decir otro mapa de base Ah, bueno. las personas que me preguntaban si se podían almacenar las estadísticas entonces aquí nos aparece nuevas variables se han añadido al cuadro de datos estadísticos ¿quiere conservar estas variables? en este caso yo le voy a decir que sí simplemente para mostrarles el ejemplo y me dice cuáles son las que usted quiere guardar. En este caso me dice que puedo guardar esta que dice exploración número uno Le voy a dar guardar. Voy a darle en el escritorio estadísticas COI. Y vamos a ver cómo fue que nos las almacenó. Esto me lo ordenar por nombre. Entonces, este es el archivo que acabo de almacenar, me lo guardo en Excel y qué tiene la información de las variables que yo tenía en TXT, pero también esta que fue creada a partir de la información de, la, de lo que hizo el software. Voy a irme un segundo al chat. Listo. Veamos qué más. Vamos a hacerlo entonces. Descargas. Voy a irme otra vez a los ejemplos. Y esta vez voy a hacer uno que se llama Francia Gravitación. Un segundo porque... No, espérenme un segundo que no era este. Voy a hacerlo con Alemania simplemente para mostrarles, porque... En este caso, si se dan cuenta, nos habilitó otro que es una tarjeta de isolíneas o isopletas. Entonces voy a mostrárselos acá un momentico. Eh, en este caso, le voy, a, le voy a pedir que haga las superficies de tendencia y que me lo muestre por bloques de diagrama. En este caso... Eh, digamos que la variable que elegí no tiene como muchas representaciones eh, elevadas, pero si ustedes se dan cuenta está haciendo una revisión tridimensional de la información. Voy a devolverme, voy a elegir otra variable, pero pues lo que quiero es que vean que esto también permite hacer análisis en 3D y pues que la simulación se puede presentar también. Bueno, acá triangulación, lo voy a dar a aplicar, a ver si mejora un poquito. No, tampoco me... bueno, pero de todas formas digamos que el, el punto es mostrar cuáles son los picos y los valles de cada una de las, de las variables que yo pueda analizar. Cerrar. Bueno, eh, voy a pasar un momentico al, al manual para que ustedes puedan ver cómo esto que funciona, o cómo está organizado más bien. Entonces, el primero, por ejemplo, dice las cartas de círculos proporcionales y nos da un ejemplo de la visualización y nos dice exactamente cuál es el archivo de Filcarto que nos hace la representación. En este caso, simplemente es el archivo de ejemplos que se llama Vietnam. Vamos a ir, digamos que un poco más abajo para que... Esta de carta cloropléticas entonces nos dice que es con Francia departamentos que es el que venimos utilizando y nos dice exactamente cuáles son visualmente las variables que podríamos utilizar y cuáles son las formas para la selección o para realizar los mapas. Y si se dan cuenta nos va diciendo paso a paso cuál es la mejor manera para hacerlos y al final nos muestra cuál es el resultado final eh, del gráfico como debe ser. De manera que es muy fácil de seguir. Eh, la parte de análisis de multivariado, que digamos que es la parte más potente del software, está, un segundito. A partir de la página eh, 175. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el tipo de análisis que podemos hacer? El análisis factorial y el de clasificación automática. Aquí también pues, el ejemplo que hicimos nosotros fue el de Alemania, que es el que está acá también replicado, de manera que es pues, un poquito más sencillo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que no me salió a mí? Porque tengo un problema con la pantalla, es la gráfica que se representaba. Entonces, el mapa realmente se vería de esta manera. Y también se muestra dividido de esta forma. Entonces tenemos el análisis de componentes principales, el 1 que representa el 41 y el 2 que representa el 23, para el 64% que habíamos visto. Y la representación visual eh, es a través de estos elementos que están acá que es un mapa de Enricas, que es el que estamos acostumbrados a ver en estadística, y este mapa, esta, este diagrama, que nos muestra cuál es el comportamiento de cada una de las variables con respecto a la media total del, del conjunto de unidades espaciales que estamos analizando. Este menos uno o uno corresponde a variaciones con respecto a eh, desviaciones estándar. Quiere decir que, ¿qué? Que las unidades espaciales que estén coloreadas en rojo realmente tienen en su mayor parte personas que están entre 25 y 35 años en al menos más de 1.5 desviaciones estándar con respecto a la media del país, pero en la parte de azul lo que vemos es que la población de este mismo rango de edad es muy bajita, puede deberse a razones de migración, y digamos que me gustaría saber cuál es la parte de, o cuáles son las entidades territoriales que más población tienen superior a 60 años. En ese caso serían las amarillas. Y eso que estábamos viendo arriba se refleja de esta manera. Entonces, ¿qué habíamos visto? Que las zonas rojas eran donde había mucha población joven, el azul donde había población poca población en edad de trabajar, y esto se es, pues, explica porque en el 2001... Eh, había caído recientemente el muro de Berlín y pues muchos se pasaron a Alemania Occidental, y el amarillo es donde había mucha población viejita. Esto es importante, por ejemplo, para los hacedores de política pública, para poder focalizar, eh, digamos que en este caso, a dónde deberían dirigirse las ayudas o cuál es el tipo de atención que se requiere. En el caso de los amarillos, por ejemplo, yo estaría, o se podría considerar que es más valioso tener lugares de atención a ancianos, Qué lugares de atención a primera infancia. ¿sí? Bueno, voy a irme. Escuché el chat acá un momento. Voy a regresar. Bueno, ¿puede hacerse un mapa con variables y tendencia de crecimiento? Por ejemplo, hombres y mujeres por departamento, proyección de crecimiento poblacional. Claro que sí. Hay dos maneras. O bien tú ingresas los datos directamente. Eh, o sea, los puedes calcular en un Excel normal o como gustes. Eh, o también lo puedes hacer a través del software, diciéndole, estas son variables de 1990, por ejemplo, y las del 2020, y que te calcule la proporción de, de crecimiento. Hay bases de datos estadísticos que se pueden utilizar para realizar representaciones en ámbitos de investigación. La verdad es que cualquier base que tú tengas, que, ten, que esté discriminada por información a nivel territorial, tú la puedes utilizar sea por país, sea a nivel de comunas, o, o sea, la distribución política que tú, que tú tengas. Lo único es que eh, si se tenga eh, para todas las entidades espaciales la información, ¿por qué? Si tú solamente tienes, son 15 comunas, y solamente tienes la información de 5, pues la verdad es que no estarías completando o haciendo un análisis riguroso porque careces de información de las otras 10, ¿Vale? Bueno, ¿tendrían más preguntas, chicos? No sé si prefieren hacérmelas por por el micrófono. Voy a compartir esto. ¿No? Voy a detener la presentación entonces. Por ahora no tienes dudas, Sandra. Ok. De todas maneras, si quieren, les voy a dejar mi correo electrónico si en algún momento tienen alguna inquietud. Ah, pues les dejo el de la... Listo. Ahí está Jenny Paola Liz, arroba Igual pues, si en algún momento quieren eh, que nos reunamos vía eh, Teams o Google Meet y que manejemos sus propios datos, súper, o sea, no hay ningún inconveniente. Agendamos una reunión y lo hacemos. ¿Podría repetir la parte de cómo ingresar un Excel al Carto. Ok. Muy interesante los programas, muchas gracias. Me ha encantado la presentación. Ay, ah, gracias, Jimena. Entonces, voy a repetirte, Andrea, la parte de cómo ingresar el Excel al Filcarto. Entonces, voy a volver a compartir un segundito. ¿Un Excel con datos médicos se puede representar en 3D? Sí, siempre y cuando lo tengas es segmentado por unidades espaciales, es decir, si tienes, no sé, eh, por capitales del mundo tienes eh, Río de Janeiro, tienes otros datos para Londres, etcétera sí, no habría ningún inconveniente entonces ¿qué es lo que pasa con los datos de Filcarto? funcionan en TXT, ¿vale? entonces voy a hacerlo con el que acabamos de realizar de eh, Alemania entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir. Ah, bueno, esto está en, directamente en, en Excel. Vamos a decir que ya no tienes la población total del 2001, sino que tienes la población total en 2020. Entonces, lo que voy a hacer es una, es una tontería, pero simplemente voy a poner a crecer esto. A un 14% ¿Qué es lo que pasa? En este momento lo que necesito es que no me quede eh, esta variable nueva que acabé de crear que se llama población total 2020 en formato eh, formulado entonces lo único que hago es seleccionar control C, pegado especial, valores, y le voy a dar a aceptar, de forma que no quede la fórmula dentro. Le voy a dar control G, y hay dos maneras de hacerlo, o bien lo dejas acá en el Excel, o lo podemos ir a pegar a un archivo TXT. Entonces voy a poner acá blog de notas. Le voy a dar control B, le voy a dar archivo guardar como, y Colombia departamento, eh, perdón, lo habíamos guardado ahora en Alemania, ¿no? Entonces le voy a poner eh, la sesión de hoy, 16.04.2020. Entonces vamos a hacer, le voy a decir que sí lo guardamos. Entonces, como seguimos con Alemania, lo que le voy a decir es, por favor, tráeme otras estadísticas. ¿Cuáles son las otras estadísticas? Puede ser el archivo TXT que acabé de crear. Y si se dan cuenta, aquí ya aparece esta que dice población total 2020. Le voy a dar a continuar y lo que voy a hacer es hacer esta representación. En este caso, me muestra que la población... Total del 2001 es la que está en rojito y la población total del 2020 es la que está en azul. Como lo puse todo a crecer al 14%, pues no es que vayamos a ver diferencias muy grandes. Pero esa es la forma en la que tú puedes introducir variables adicionales. Si tú solamente quisieras dejar la población 2020, pues borras el resto y lo cargas. Y no hay ningún problema. ¿Mejor Andrea? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Se puede cargar todo tipo de datos? Sí, eh, lo único es que hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de versión en español y versión en francés o en inglés, a veces molesta por los puntos y las comas. ¿Cómo nos damos cuenta de si está molestando? Si tú sabes que tú creaste fue un porcentaje y te lo está contabilizando no como ratio, sino como variable eh, de cantidad, pues tú lo tienes que ajustar, pero es simplemente ese cambio. Eh, ¿Y tiene que tener un código común identificado en las unidades territoriales? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es importante que o bien exista el mapa en la base de datos de Filcarto o que ustedes lo creen. En Colombia digamos que hay una entidad que se llama el DANE que nos da por defecto los números de las entidades espaciales. Eh, me imagino que en cada país existe algo equivalente para poder identificarlo. Pero si ustedes por ejemplo van a usar datos del mundo o algo así, ya el Filcarto en el, en el fondo de mapas ya los trae, simplemente es que ustedes lo elijan. Eh, hay que subir el archivo en TXT, puedes subirlo en TXT, pero esta nueva versión de Filcarto, la del 2019, también te deja subir en Excel. Entonces es al gusto del consumidor. Lo que pasa es que a veces cambiar el punto y coma es mucho más sencillo en el TXT por simplemente reemplazar. ¿Puede ser uno que no tenga números sino no solo datos cualitativos? Es decir, felicidad, bienestar, satisfacción, saludable, ok, claro que sí. Entonces, voy a hacerlo de la siguiente manera. Con el mismo de Alemania, ¿Vale? Este, por ejemplo, es este o este. Simplemente es una variable binaria que me dice si era Alemania Oriental o Alemania Occidental. Entonces, así, se, así aparecería. En este caso, pues tenemos que el rojo es Alemania Oriental, mientras que el azul es Alemania Occidental. ¿Cómo se ve eso en, la, en, el, en los datos? Entonces voy a abrir acá un momentico el Excel y les muestro cómo funciona esa variable. Entonces mira, lo único que teníamos que poner aquí era RFA y en los otros RDA. Y aquí tenemos algo que es un 0 y un 1, que también lo vamos a poder visualizar. El 0, 1 pues es la variable dicotómica, voy a ir a carto. Y lo hacemos igual. Esta es la forma en la que se, se carga. Es decir, tú puedes poner aquí los nombres... Puedes poner categorías, puedes poner alto, medio, bajo, o sea, lo que tú consideres, siempre y cuando no exceda 33. Miren, por ejemplo, en este caso tenemos los nombres de los, de los lugares. Eh, bueno, acá no me lo dejo ver, pero de todas formas nos aparecería un error. Básicamente porque no podemos tener más de 33 clases para poder hacer análisis de datos cualitativos. ¿Vale? Eh, Mario, ¿te sirvió la explicación? Bueno, eh, ¿listo? No sé si tengan otra duda. Ah, vale Mario, muy bien. Bueno, chicos, entonces, pues, ya tienen mis datos, cualquier cosa, pues, me pueden escribir. Y listo. Oye, Paola, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Pues está muy está muy interesante, y, pero veo que también es bastante complejo de manejar, ¿no? Tiene bastantes bastante opciones, ¿no? Sí, pero pues eso es muy interesante, que no te limitas solamente a la visualización, sino pues también al análisis estadístico. A mí me recuerda mucho, nosotros en bibliometría, el área de, que tenemos también, somos, me imagino que la parte de G, de Autografe, de System y todo esto, somos muy dados también a hacer software, con este con, software casero, ¿verdad? Que no tiene este... Que, en fin, son, son bastante complejos de manejar porque al final se ve la idiosincrasia de la persona que lo programa o que lo hace. Me ha parecido muy interesante y, y yo creo que te contactaré porque... Lo digo por aquí en nuestra área, hacemos mucho, grupo, mucho análisis de colaboración científica y tenemos muchas veces que representar los pues países, el volumen de producción científica en países, los lazos de colaboración que solemos hacerlo con, con un software tipo EFI y esta historia, pero yo creo que eso es muy interesante y me gustan mucho los, los mapas estos que puedes poner gráficos encima, gráficos de proporción o... En fin. Me gustaría, me gustaría explorarlo y a ver si, si consigo sacar un rato y, y podemos hacer algo. aquí te lanzo yo. Claro sí, encantado. Y después, pues nada, agradecerte que hayas participado pues, y, y que vayas a participar porque me debes otro curso. Sí, señor, sí, te lo prometo. Andaremos, estamos también mandando certificados a, a, a los profesores, a todo el mundo certificado, ¿vale? Y, y te llegará en breve en una semana, un par de semanas, te te van a llegar, ¿vale? Por si te interesa tenerlo antes, por cualquier, por cualquier razón, ¿vale? Vale, no te preocupes. Bueno, vale. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte desde, desde España. Lo mismo. Hasta luego a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.